Ok, eh, hola a todos, ¿cómo están? Estoy con Cristof, ¿Cómo estás, Cristof? Hola, muchas gracias. Esto es súper bien. Muchas gracias para recibirme en tu canal. Eh, a ti en tu canal. Ya hemos hecho entonces una, un video en el canal de Cristof que pondré en el, la descripción y arriba si se puede. Igual estará puesto en todo el video. Eh, en el canal de Cristof hicimos un video de cinco preguntas sobre Latinoamérica donde hablamos de lo que sentimos como francés en América Latina sobre temas variados. Les recomiendo ir al canal de Christophe para verlos. Y hoy vamos a hacer la parte 2 en mi canal de Michel Francés eh, sobre eh, las 5 preguntas sobre mujeres latinas. cinco preguntas un poco calientes, pero antes de empezar esas preguntas tenemos que avisar, voy a hablar yo luego, Christophe, que no hablamos de mujeres como objeto. Nos gustan las mujeres, hay que valorarlas, pero vamos a hablar cómo nos, hace, nos hemos sentido con las mujeres eh, de buena manera, sin criticar. Las mujeres somos libres como los hombres. Entonces, vamos a hablar de cómo nos hemos sentido con esas lindas mujeres latinas. ¿Cierto, Christoph? Que no estamos para despreciar a las mujeres. Sí, claro. Cada experiencia es única, subjetiva, así que, bueno, solo nos pertenece este punto de vista. Exacto. Entonces, si sí, nos vamos a preguntar cinco preguntas, ¿quién empieza, Christoph? ¿Tú o yo? Bueno, tú me invitas en el video, entonces yo voy a empezar, si okay. lo quieres. ¿Está bien? Ok. Ya. Bueno, uh, en tus experiencias, eh, ¿qué sería eh, eh, la mejor calidad y también el peor defecto de las latinas con quien saliste? Ok, ok. Entonces, la mejor calidad de las latinas me parece que son muy románticas, muy tiernas, o sea, siempre son cariñosas, mi amor, mi vida, o sea, las palabras de amor con ellas nunca faltan y eh, están muy pendientes uno está enfermo, te van a dar la medicina aunque uno tenga gripa, no les da miedo bueno, no hablemos del coronavirus, pero uno tiene gripa, no mm -hmm. les da miedo contaminarse por ver al novio eh, que son amables, siempre atentas entonces sí, yo diría que son románticas y tiernas a la vez, eso es como que lo que enamora a cualquier extranjero, cualquier incluso colombiano, cualquier latino, cualquier mexicano etcétera. Defectos eh, defectos de las latinas, mm, un poco bipolares, o sea, es decir eh, tú estás bien o oh, mi amor cómo estás y no sé no sé si en, no sé si tuvieron un problema el mismo día pero a veces están como más secas unos días y uno creo qué tienes mi amor no no nada nada y uno no sabe a veces por qué están bravas <ríe> no sé si te parece a ti sí creo que los dos para mí son los mismos es decir que para mí las latinas son maravillosas son siempre buenos tienes este positivo como son muy positivas muy cariñosas eh, hermosas, pero bueno, como esta cosa de los sentimientos está complicado porque a veces hacen un escándalo, una escena para una cosa que nosotros en Francia eh, no es nada, ¿sabes? Entonces, como para mí, para que sea una escena muy grande, tiene que ser un problema muy grande y con eso tengo un poquito más de problemas, ¿sabes? Ok, sí, pero lo bueno con este defecto es que con poco la latina vuelve a ser tranquila, con un abrazo, mi amor, me perdonas, me quieres y ya. El mal genio no dura tanto. Ya, listo, ¿te contesté bien? <ríe> ahora te to sí, eh, sí. Me toca, me toca. Te toca, toca. To a ti, sí. Ok, eh, ahora, eh, uh, entonces, eh, ¿a ti te parece que las latinas son más tiernas y románticas que las francesas? ¿O te parece lo contrario? ¿Qué te parece si tienes que diferenciar entre las dos? Bueno, eh, yo diría que depende de cada mujer, eso es la respuesta yo hago, si yo hago política. Pero es, es verdad que para mí las latinas eh, tienen este, esta cosa más intensa, más romántica, eh, que me gusta mucho. Aunque se dice que en Francia es el país del amor, bla, bla, bla, bla, para mí no tanto. No sé si yo diría sí, que las latinas sí t -t tienen esas esa cosas. Sí, cierto. Sí son, me parece que se dicen más palabras de amor en América Latina que en Francia, ¿no? Sí, siempre mi, mi amor, mi cielo, mi vida, esas cosas, la verdad. Y, y bueno, yo por ejemplo en Latinoamérica me siento muy hombre con latinas porque son muy um, femeninas, ¿sabes? Eh, que en Francia somos un poquito más neutrales, a veces no sabemos si podemos eh, mostrarnos como hombres, es decir, más, muy masculino, que en Latinoamérica es algo que sí puedes hacerlo, y eso es muy agradable para mí. Sí, estoy de acuerdo. Ahora te toca a ti antes de la pregunta. Ok. Um, ¿Tú sientes que como francés recibes un trato especial de las latinas? Um, sí, sí, sí, me parece que obviamente también porque todo busca lo exótico, o sea, por ejemplo... En Francia, no sé si te parece, a las francesas les gustan árabes porque son diferentes a nosotros franceses. Eh, en América Latina me parece lo mismo, o sea, obviamente, por ejemplo, a mí me va mejor en América Latina que en Francia. Obviamente no soy para nada el Brad Pitt, no sé qué actor tan lindo, no. Pero ven a uno cara diferente, ya están más como, bueno, vamos a ver cómo es una persona del exterior, a conocer. Ahí también la mentalidad, dicen, bueno, debe ser diferente a los de acá, o sea, el, siempre al humano nos da curiosidad. Entonces me parece que me va mejor aquí que en Francia, por ejemplo, porque... Eh, obviamente tienen como ganas de conocer algo diferente, algo exótico, como yo llamaría. Entonces, y me parece que por ser extranjero, eh, me abre más puertas para conocer personas, que sea también mujeres como hombres, obviamente hombres para amistad. Pero mujeres, obviamente, para lo de coquetear es más fácil siendo francés, me parece. Y, bueno, eh, cuando, cuando vas a una fiesta, o no sé, en la calle, la gente, ¿qué te dice? saben que tú eres extranjero ¿cierto? Sí, por ejemplo, si yo paso eh, delante de, por ejemplo, de uno que pide dinero, bueno, no es el mejor ejemplo, pero él me va a decir, hey, gringo, money, money, o sea, sí, sí en general <risas> se dan cuenta, no todos, obviamente, porque tampoco soy ojos azules, monos, no, pero sí, en general uno se da cuenta. No hay personas feas, sino personas que están en lugar equivocado, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Ok, ya contestaste súper bien. Ya. Gracias. Me toca a mí, ¿no? Sí, a ti te toca. Ok, ok, ok. Ahora una pregunta muy caliente. ¿Cuáles son las más... Eh... Calientes entre las... Eh, ah, sí, perdón. ¿Qué, ¿Cuáles son... Tú que viajas hasta muchos países de América Latina, de, ¿de qué país te parece que las mujeres son más atrevidas, más calientes? O sea, no digo que es malo. Obviamente que una mujer tiene derecho a coquetear y a ser caliente como los hombres. O sea, hay que respetar los cuerpos. Entonces, ¿de qué país te parecen más calienticas? Bueno, te contestaría de todos los países. Pero uh -huh. hay lugares donde era más caso yo pienso en el caso de, del norte del Caribe, en Colombia. La verdad, allá las mujeres no tienen miedo para venir a hablar contigo y para expresar sus sentimientos. Y no sé por qué yo tenía mucho pego eh, ahí. Eh, eh, por a ejemplo, mi, Cartagena, también. Santa Marta, Barranquilla, del Caribe. Sí, sí, eh, sí. Eso, eso. Y yo no digo eso para eh, el tema de La Plata, porque yo también caminando para acá, yo, me, yo estoy de manera muy modesto. Pero bueno, le gusta mucho coquetear y todo, y porque soy un poco diferente, se nota allá y a mí también me gustan las mulatas. Y el segundo lugar que me gustó mucho también era México, que las mexicanas también son bien carismáticas y bueno, no sé. ¿Y qué parte de México? Eh, la ciudad de México. Ah, la capital. Oh. La capital, sí. Ok, ok, muy bien. Uh, bueno, a mí me toca. Cuando tú, te creo que tú tuviste, tuviste una novia latina, ¿cuál fue la reacción de, de la gente en Francia? ¿Tus amigos, tu familia? Ok, ok, sí. Eh, bueno, hay muchos que por la fama de la latina de ser calientes, románticas muchos, oh, qué chévere la latina, qué caliente. Incluso se usa la palabra caliente en francés, ¿cierto? A veces como, oh, pues, porque dicen calientes? Por el baile, la salsa, o sea, se baila pegadito. Bueno, obviamente tienen la fama de no ser frías. Eso sería como un comentario. Otro comentario de gente más envidiosa es, ah, ella está contigo por la plata y los papeles para casarse en Francia. O sea, no son tan amigos como gente conocida, pues me parece muy envidioso de su parte. Yo creo que sueñan por tener la latina, entonces como no la tienen dicen eso. Pero obviamente sí, ellos exageran porque no, no todas quieren papeles, muchas quieren vivir en América Latina y no irse del país. Entonces, sí, me ha parecido que hay contrastes, pero, pero en general yo no cuento tanto a mis amigos, me queda más en privado, mi privacidad, no lo cuento claro. a tantos amigos. ¿Y tú en tu caso tuviste un orgullo de estar con una, una, una mujer latina? ¿Cómo te sentiste? Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, las noches son tan lindas que uno caminando al lado en la calle uno dice, ay, qué suerte tengo. Mire lo mío, no mentiras. O sea, no tan machismo, pero sí, como, wow, tengo suerte de estar con una mujer tan hermosa. Sí, ¿verdad? porque tienen este talento para de hacer brillar eh, la pareja con quien están, están sí. tú estás con ella y se transpira la felicidad. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, creo que hay un poco de eso. Tienen este poder. Sí, sí, sí. <risa> Listo. Eh, ¿A quién toca? A mí. Sí, a ti te toca. Eh, ahora otra pregunta muy hot. ¿Cuáles te parecen mejor en la cama entre la latina y la francesa? Ok. Bueno, antes de empezar eh, hay que decir que cada mujer es diferente, cada mujer tiene una, un cuerpo diferente y le gusta cosas diferentes. Pero me parece que las latinas tienen una relación con su cuerpo que está diferente. Tal vez sería, no sé, por el baile. Que, no, que hay mujeres que, por ejemplo, son, tienen más eh, cuerpo con formas y no tienen problema como, eh, con esta relación con este cuerpo. Y creo que eso en la cama eh, se siente también, que ellas son más como le, le gusta más jugar o, mm. o son más esp espontánea. Sí, sí tienes eso. Entonces, te voy a decir que, bueno, me queda bien con las latinas. Ok, ok. Buena elección. Yo elegiría lo mismo. <risa> Ok, uh, bueno, a mí me toca pues, eh, bueno, hay este estereotipo en Latinoamérica que hay mujeres que son interesadas, por ejemplo, un gringo que viene en Latinoamérica como supuestamente tiene una, una buena condición financiera y puede ayudar a, a mujeres. Según tu experiencia, ¿tú viviste situaciones así? Bueno, eh, sí, primero hay que aclarar que las mujeres interesadas lastimosamente existen en todo el planeta. O sea, mujeres malas como hombres malos existen en todas partes. Eh, luego, si de mujeres interesadas, felizmente en Colombia obviamente hay muchas, pero no, no es una mayoría. O sea, no sé, sobre, tres, sobre 100 mujeres, tal vez 4 o 5 son interesadas, no más, felizmente. Pero sí, me ha parecido eh, que algunas obviamente sí fueron muy interesadas. Incluso puse un video de 5 mujeres que me hicieron sufrir en sí, mi creo canal. que la vi, sí. Entonces, por ejemplo, que me han dicho de interés? Por ejemplo, a veces uno habla con una mujer, bueno, pocas veces pasas, pero cuando pasa uno está como, ¿qué? A veces uno habla por internet con una mujer que acaba de conocer y, ah, me regalas, no sé, 50 euros, y uno, pero ni te conozco. Obviamente, Ay, es que no tengo dinero para el alquiler, pero yo de una vez bloqueo cuando es así porque ya empieza mal la relación. O, por ejemplo, sí, mujeres que les preste plata cuando ya teníamos confianza y luego no volví a ser más de ellas. Pasa, pero obviamente, felizmente, es un pequeño porcentaje, si fuera grande, no estaría en América Latina. Claro, claro, yo estoy de acuerdo contigo. En mi caso, la mayoría del tiempo, yo salí con, con mujeres que eran geniales, es decir, eh, que no, necesito, no necesitaron un, un hombre para mantenerles, que estaba muy pendiente de esta relación de igualdad entre eh, hombres y, y mujeres, pero me pasó también eh, salir con la mujer como, ah, eh, vamos, eh, de no decir, ah, yo te invito, pero cuando era eh, el momento de pagar, ella estaba esperando, ah, yo voy, yo voy al baño, chao, chao, nos vemos, y está, eh, y vuelve y, Ah, ¿compartimos la cuenta? Ah, pero mi amor, ¿sabes? Ah, mira, yo, yo tengo 5 eh, mil pesos en mi en cartera, no sé qué. Pero bueno, son las reglas que tú tienes que saber eh, en todos los países, y una vez que tú lo sabes, ya puedes como manejar eso. Sí, sí, sí. sí. Ah, listo, sí, sí, sí. Interesante. <risa> uh, ¿A quién toca? A ti te toca. Ah, ok, ok. Eh, físicamente, bueno, todas las latinas son hermosas, pero ¿qué te gusta más de las latinas? Te, te respondo pa, rápidamente lo que yo diría. Bueno, la cara, las nalgas de las latinas y chévere también si las que tienen sangre indígena. Bueno, no sé, ¿qué te gusta a ti físicamente más de las latinas? Bueno, te voy a contestar también todas. Cada mujer sí, claro. tiene, tiene su encanto, pero la verdad me gusta, la mujer que me gusta más eh, es la mulata. No sé si sea porque son zonas donde se baila más rico, no sé qué, uh, pero las mulatas. Pero, por ejemplo, cuando digo mulata, también eh, una chica que eh, es tiene rasgos indígenas, pero con eh, el piel eh, morenito, también me gusta mucho. Aunque yo sé que en Latinoamérica eh, a veces este tipo es un poco despreciado, ¿cierto? Porque sí. a la gente le gusta más como el tipo blanco. Pero para mí son hermosísimas, la verdad, como... Eh, una mujer así en Europa eh, no puedes caminar que la gente todos está como, ah, oh, okay, qué guapa sí. es. Sí, sí, porque como dices, eh, por el cine gringo está más de moda las monas, ojos azules, pero yo como tú prefiero una, una con sangre indígena o sangre mulata, sangre, sangre africana, o sea, una mezcla que no sea el prototipo del cine, estoy de acuerdo contigo. Y entonces te debe gustar mucho las cartageneras. Las caleñas en Colombia o de sí, la costa sí. de Perú y todo eso. Sí, sí, esas zonas, eh, una mezcla increíble. Me encanta. <risa> ah, listo, listo. Uh, bueno, a mí me toca la última pregunta. Okay. Listo. Eh, bueno, tú como francés, eh, con tu experiencia, ¿tú piensas que la latineas.? Eh, uh -huh. ¿Qué? ¿Mayor calidad y qué mayor defecto tiene el francés al tiempo de seducir a una mujer latina? O ah, de quedarse okay. en una relación. Listo. Eh, voy a empezar por los defectos, que son simples. Eh, muchas creen que, que los franceses en América Latina... Porque por culpa del turismo sexual creen que uno solo quiere sexo. Obviamente, por ejemplo, muchos franceses van a América Latina para sexo, a Tailandia, etcétera. Pasa mucho, obviamente. Entonces, muchas creen que yo soy poco serio, que solo quiero sexo y que el día siguiente me voy a mi país y ¡ay, chao! Fue chévere, fue rico y obviamente no es así. O sea, por ejemplo, yo creo más bien algo serio y, bueno, mucho sexo también, pero algo, algo serio y sexo con la mujer, no solo sexo y chao, no. Uh, otras cosas negativas por culpa de ver la tele bueno los reportajes que son interesantes que muestran eh, eh, de los gringos por ejemplo que asesinan mujeres con encuentros que encontraron por internet y las asesinan Entonces, a veces les da como miedo será que este man me puede matar o sea a veces pueden pensar eso me han, me han dicho esos serían los defectos eh, cosas buenas que ven de nosotros yo diría eh, primero que somos menos machistas que los latinos me parece Obviamente no hay que generalizar, no todos son así, etcétera, pero sí. O sea, escuché muchas historias de hombres latinos que no les gusta que la, la nena salga con falda, minifalda, mientras que yo, por ejemplo, bueno, estás muy libre. O, eh, aparte del machismo, los cachos, como dicen en Colombia, los cuernos, engañar. Y me parece que los latinos sí son un poco menos fieles sí. que los franceses. Obviamente depende, hay franceses muy perros, etcétera, etcétera. Pero en general me parece que en Francia se valora más a una mujer, se engaña un poco menos, no con cualquiera. Entonces, por eso que muchas deben pensar, ah, bueno, como es europeo tal vez sea más fiel. Y me parece que estoy de acuerdo, pero obviamente no se puede generalizar. Claro, estoy de acuerdo contigo. Eh, si debería contestar, para mí, el defecto sería que al tiempo uh -huh. de coquetear no tenemos este carisma que tienen los latinos. En claro. mi caso, cuando llegué en Latinoamérica estaba como eh, con esta cosa de la institución francesa que es mucho más lenta, mucho más indirecta, que no puedes venir directamente a coquetear a uh, una mujer así, pero en Latinoamérica es algo que se hace sin problema. Ah, tú eres guapa, eh, linda, ¿cómo estás? Uh -huh. uh, sí, sí. Y eso, bueno, nosotros somos un poquito como fríos, pero una vez que, pero una vez que tú sabes eh, cómo funciona, ya te sale mejor como francés. Y para sí. mí, como, como caridad principal, las la latinas dicen que, que sí, nosotros franceses, eh, somos también muy cariñosos y tenemos esta, esta idea de, de la igualdad uh, mujer-hombre, pero que sea de verdad, no que sean solo palabras, sino que respetamos las, las elecciones de las mujeres. Pero, ah, ¿tú, tú quieres salir con faldas, está bien, es tu derecho. No tengo el derecho de decir cómo tú tienes que vestirte o esas sí. cosas. Sí, de acuerdo. Y, bueno. De acuerdo, de acuerdo. Eh, me toca a mí la última, ¿no? La última, sí. Ok, ok. Ahí vamos a hablar de ti, de tu vida personal. Cuéntanos... Bueno, con no tantos detalles tal vez, pero cuéntanos tu primera aventura con una latina. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Pero no tantos detalles, no te preocupes, pero ¿cómo fue más o menos? <risa> Uf. Ay, ay, eh. Bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, Voy a dar detalles, pero no mucho porque... Bueno, un poco de privacidad, por favor. Bueno... Eh... Este día yo, yo estaba utilizando esta aplicación que se llama Couchsurfing para quedarse en casa de manera gratis. Yo utilizo esta aplicación no para encontrar mujeres, eh, para tener relaciones o no sé qué. Yo sé que no es Tinder o no... O, ah, puedes utilizar esta aplicación Tinder o ir en un bar para eso. Pero yo quería quedarme en una casa de una muchacha y uh, ella me contestó una semana después. y Ella me dijo, ah, qué pena, discúlpame, eh, eh, no podía hospedarte. Y, y bueno, yo tenía que irme el día después, pero ella me dijo: Ah, si quieres, uh, te puedo buscar y vamos a te hago pasear, te hago pasear, vamos a visitar un poquito. Ellos me traen donde a un punto de vista súper maravilloso, donde podemos ver el mar. Yo era al inicio de mi viaje era muy como inocente, porque como francés, si sí, una, una chica que conociste en esta aplicación te invitó a pasear, no significa que va a pasar exactamente nada, porque ya sabes uh -huh. cómo son las reglas. Pero en Latinoamérica eh, no hay reglas, es eso, como todo puede pasar, como nada puede pasar. Y entonces, como eh, lo pasamos súper bien, hasta que nos besamos, y bueno, lo que pasó después, pasó... pasó uh... <risa> ¿Y, ¿Y pasó en el carro o en la casa? <risa> bueno, desgraciadamente no pudimos cerrar la casa porque alguien, entonces ya tienes la contesta. Entonces okay. estaba como increíble: ¿cómo puede pasar este tipo, eh, este tipo de cosas después de aventura? Como se, se vio como este, esta cosa latina. Ay, qué suerte. ¿Y de, ¿Y de dónde era? ¿De qué país? Si podemos saber. Era de Uruguay. Oh, las Uruguayas. Las Uruguayas. Deben tener buen, buenos recuerdos de Uruguay, entonces. Sí, ya me pongo un poquito rojo porque uf, la gente me está mirando, no puedo. Pues. Ah, bueno, chévere aprender de ti y de tu privacidad un poquito. <risa> ok. ¿Listo ya? Se acabó las cinco preguntas, ¿cierto? Sí, ya, súper bien, súper bien momento, chistoso, ¿no? Súper interesante aprender de ti, así sabremos más de ti. Bueno, los de YouTube y yo sabemos más de ti, sabrán más de mí viendo los videos. Listo, entonces acabamos. Entonces valoramos a las mujeres, no es para tratar mal a las mujeres, no son objetos, son humanos, somos humanos. Solo que obviamente es importante saber cómo nos sentimos como franceses con las mujeres. Y chévere, entonces nuestras apreciaciones, ¿cierto, Christoph? Sí, claro. Eh, y recuerden que cada experiencia es subjetiva y ah. solo uh, per per pertenece a nosotros esos puntos de vista. Tal vez algunos otros europeos tienen eh, otras experiencias. Listo, entonces muchas gracias Cristóbal. si quieren ver la primera parte del vídeo está en el canal de Cristóbal. lo pondré igual en la descripción, así verán más preguntas que hicimos, no era sobre mujeres, sobre... pero era sobre América Latina, hoy fue sobre mujeres, entonces estará en mi canal esta vez este vídeo y el otro en el canal de Cristóbal. y espero que sigamos haciendo más videos, ¿cierto Cristóbal? Claro, con mucho gusto amigo. Lo mismo amigo, bueno, chao amigo, hasta luego. Chao, chao, hasta luego a todos, chao. Y no olviden suscribirse a su canal y al mío, bueno, au revoir. Au revoir, chao. chao.